Aquí, uno, por donde más había peña, No hay nadie que se pueda matar en el aire, que salta. Viene gente para acá Destination here. That. Y cae te cae un uno arriba, abajo No, ¿Por qué van agarrado de mía. las manos, por qué van agarraos de las manos, bro? Sí. Eh, es que no tengo Yo tengo dos al frente mío, bro. Te va uno, sí. Te va uno por ahí. ¿Te tengo uno debajo, creo que está campeando. Los tengo en la otra casa. ¿Para Ahora ya que tengo gente aquí de... Tocadísimo ese que sí, me de Me acabo de tirar, me acaba de tirar Nah, y fue bien que abatí tú. Míralo, tío Sabía que había una rata aquí ¿Más ¿No con muchas placas? Bro, yo tengo... Mira... Mira mi daño, bro Y mira el... Madre mía, es, que... es que... Ah, que hay uno en el techo, bro Qué bien, ¿no? Puta, es, que, es que qué mierda de juego Bro, 1100 de daño en una kill Se ha bajado Me matas bro y yo voy a pegar un grito Yo tengo uno por aquí me voy a bajar esto mejor Mira ese ahí Me voy también ¿Quién Madre, ahí está Izquierda, izquierda, izquierda No, no, no Con varios una batida, uno ha batido, uno ha muerto, rematado. Todo gosteado, ¿no? Otro ha batido. De su madre campeando con fantasma, bro. Eh, otro, otro izquierdo. Su, ¿su madre. madre. Tiene fantasma Buena o sea, uh. El otro por la izquierda Por detrás tuya Que tienen fantasma? Yo no los veo, Diego sí, yo, yo no sé, a la izquierda tienes ya no a, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda a la izquierda. Vale, lo ha batido, eh. Vale, vale, buena. Estoy pusheando. Hay ¿Es más gente aquí, eh, bro. Vale. Va a caer un gulag. Vale. Ha batido, baja confirmada. He batido no, al no, otro. Ha no, Me no, no. he, he llevado placas ah, aquí. Ah, tío, ah, ah, que era uno nada más. Jodiendo la vida. Sí, el otro lo estaba, estaba batido. Ahora lo remato. Este está en el techo del segundo piso. Techo. Bueno, como está en el techo, que me Lo del techo que lo he dicho, para que no te quitemos la kill, ¿no? No, no, pensé que está en el techo. ¿El porque... ¿Francazo de atrás? No, de la mano. No, de adelante. No. Eso es claro. lo de antes. Eso no tenía de... por qué uno. Pero... No veo a nadie arriba, ¿eh? Están por el 4. No seas ahí. No seas Sí, hay uno. ha batido uno. going out. batido? Cuidado. Aquí hay moneda. Vale, vi un gulag cayendo por aquí, eh. Vamos, okay. para arriba. Vamos a tienda, rápido. Dame el dinero, pa' guap. cojones? No sé, empezó a salir a darme golpes a mí, bro. What the fuck. susto, chaval! Toma, dejo dinero. Entiendo. ¿Tenéis su A? No. Ahí dejo dinero. Lo no, pego, lo no, no, pego, pego, pego, pego, pego el mío, pego, pego. pego el mío, eh. Pego pégalo, el pégalo, mío. pégalo, pégalo, pégalo. Hunt them down. Cancel that Aquí uno Cuidado Troto. Para animar, tío Hay no, Nicky ¿Sonsman? ¿Oye? Va a subir Va a subir que eh, disparos por aquí, tienen que entrar por morado Tienen que venir Gracias. Mira ya saltaron Subo de nuevo Por dónde más había peña? Aquí. Ahí los tienes Baby, beginning flyover Fuck, vale, ese tenía pasta, eh, se ha muerto. Like on target. ¿Sí? Otro más ahí con fantasma target, target, right Otro, otro, otro. Aquí debajo Nada, te he muerto. Pues soy gilipollas. Con tu puta madre, Fox. Oh, tío. Oh, se me ha escapado, se me ha revivido, tío. Ahí, ahí, ahí, en la esquina, un poquito más adelante. Aquí, aquí, aquí. Oh, me ha rematado no sé quién, tío. Dame dinero para comprar bueno. Uh, aquí hay un equipo entero. them down. cuando yo te digo toca a la mierda, estoy no le juego, vete a la mierda. Sí, tío, sí, no. tranqui, tranqui Arriba, arriba. Eh, te ganan nada, te ganan nada. Más Pongo plaqueo, me plaqueo. Ya los de la tienda y uno más suelto a la derecha. Plaqueo uno. Abatido. Doble baja. <ríe> <No>. <ríe> Con el arco, tío. Bro, yo solo sí. quiero ver el daño que yo tengo y el hijoquita daño que tiene todo. Bueno, al final el Madrid ha empatado ¿tú? en el 92. Bueno, mamma mía, bro. Es que me. Hijo de cota. Eh, eh, eh. ¿Qué pasa? ¿Qué ¿sí? pues pasa, bro? Si esto es coña. Aprende a diferenciar. <risa> Mira mi daño: 5800, casi 6000.